¡Hola! Hola. Pues aquí estamos otra vez, Ana y yo. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gente. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, gracias. Y presentamos nuestro nuevo Book Club. Esta vez vamos a hacer La ciudad de las bestias, de Isabel Allende. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. ¿Qué te ha parecido el, el libro, Ana? Pues a mí me ha parecido un libro de aventuras. Eh, a mí me ha gustado Te ha gustado Sí, tías, sí, el... me ha gustado Porque por muchas cosas Me parece un libro que, que permite el aprendizaje de muchísimo vocabulario eh, Y es muy interesante cómo la autora hace unas descripciones exhaustivas Y creo que para las personas que están estudiando español eh, Todo este, este vocabulario eh, pues les va a enriquecer mucho Muy bien mm, Perfecto, Ana <risa> si te interesa hacer este curso quédate hasta el final del vídeo para tener toda la información entonces este curso va a ser como los cursos anteriores van a ser cursos en los que cada miércoles empezando el día 1 de marzo del 2023 cada miércoles durante cuatro semanas o sea la última semana de curso sería el miércoles 22 de marzo ese es el último miércoles ¿sí? vais a recibir un email cada miércoles en ese email vais a recibir unos enlaces que podéis abrir cuando vosotros podáis y queráis y en esos enlaces vais a tener acceso a mis vídeos en los que vamos a hablar de gramática, expresiones, en fin, cosas interesantes que me han llamado la atención del libro. Eh, también vais a tener acceso al vídeo de Ana. Ana, ¿de qué hablas en tus vídeos? Pues yo en mis vídeos hablaré de la autora, los recursos literarios, eh, haré un análisis de los personajes, de, de, de los lugares, Ah, y una cosa muy importante eh, como, es, como se trata de una autora latinoamericana Sí, es de Chile, ¿verdad? Sí, ella uh -huh. es chilena Pues nos encontramos con una serie de vocabulario Que algún, algunas palabras coinciden Y también en español las decimos igual Pero sí. otras palabras o expresiones eh, Se dicen de una manera en Latinoamérica Y de otra manera en España Entonces lo que, lo que aporto aquí es un glosario que recibiréis en la primera semana, para que os sea mucho más fácil eh, realizar la lectura del libro, porque tenéis una duda, podéis consultar este glosario, mm -hmm. ¿no? Y además también, no solamente de palabras, sino de expresiones completas. Muy bien. Entonces, me ha parecido que eso eh, sí. pues podía facilitar mucho oh, sí. a los mm -hmm. estudiantes... Eh, pues eh, la lectura de este libro que no es un libro difícil de leer ni mucho menos, pero sí es verdad que si, que si las personas estáis acostumbrados a trabajar con profesores españoles, pues vais a encontrar palabras o expresiones que vais a decir, uy, esto no sí, lo conozco, ¿no? Es verdad. y uh -huh. Entonces, ahí intentamos un poco facilitaros la sí. lectura. Muy bien, Ana, muchas gracias. Y también en ese email semanal vais a tener acceso a, al texto ¿vale? en el texto yo también hablo de expresiones gramaticales o gramática o en fin cualquier otra cosa que me ha parecido eh, importante o interesante mencionar eh, vais a haber explicado todo en el texto vale. Por, lo vais a haber explicado por colores y allí sabréis exactamente en qué párrafo está en qué página en qué línea y podéis Buscarlo en vuestro libro ¿Vale? También para aquellos que hacéis Este curso Live, ¿vale? En vivo Empezando en marzo del 2023 Vais a tener acceso A un chat Privado en Telegram ¿Verdad, Ana? Eso es En donde estamos eh, Ana y yo Para resolver dudas O para hablar del curso En fin, para lo que necesitéis el chat estará disponible para vosotros durante las cuatro semanas, quizá un poquito más para la gente que tiene que terminar ¿vale? del curso, hasta que terminéis el, el libro. Muy bien. Ana. Pues en este, en este book club tenemos una novedad, es sí. una sorpresa que os queremos dar. Y es que hemos decidido que una vez que se terminen las cuatro semanas, vamos a hacer un directo. ¿Vais a tener la oportunidad de participar y de estar en directo con nosotras? Podéis hacernos preguntas, podéis hacer comentarios sobre qué os ha parecido el libro, qué, qué personaje os ha gustado más o menos. Eh, y entre todos podemos hacer una, una interacción divertida, simpática y, y enriquecedora para todos este este chat en vivo lo realizaremos el viernes 24 a las 5 de la tarde hora española repito viernes 24 de marzo a las 5 de la tarde hora española no os preocupéis porque os daremos los detalles de cómo nos vamos a, a comunicar y de cómo se va a realizar todo esto verdad mandaremos sí. un email explicándolo todo exactamente así que estar tranquilos que todo todo se os va a explicar exactamente si tenéis cualquier pregunta cualquier duda o si queréis apuntaros al curso el email, el email está abajo en la descripción del vídeo y allí también en la descripción encontraréis el número de ISBN si queréis conseguir el mismo libro, que yo recomiendo que consigáis exactamente el mismo libro eh, pues por las páginas, para saber exactamente en qué página estamos, párrafo, etcétera, es más fácil y el coste del curso será para los que no son socios de 45 libras y para los socios de 40 libras si estáis interesados en participar eh, por favor apuntaros antes del 28 de febrero eh, no ponemos esta fecha límite porque los primeros vídeos los mandaremos el día 1 de marzo entonces bueno pues para que podáis estar desde el primer momento eh, con nosotros pues chicos esperamos veros el día 1 de marzo con este libro así que y eso es todo por ahora. Nos vamos. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, si queréis participar en, en este eh, club de lectura de Cintia, pues. Bueno, de Cintia, no. Bueno, eh, si, que... <risa> si, <Empieza. risa> si, que... si sí. te quieres apuntar con esta. <risa> sí, sí. Si queréis participar en este club de lectura, eh, por favor enviarnos un email, al, a, en la descripción tenéis. Madre <risa> Viana. Pero, pero. Tenéis hasta el 28 de febrero para apuntaros porque empezamos el día 1 de marzo. Eso es, eso es. Ah, pero no, no, ah. te dicho tú. Te estaba mirando a ti cuando lo he dicho. <risa> y yo lo doy a ti. Y tú, eso es. Eso es, Apúntate antes del 1 de marzo, Ana. La madre que me parió. Y ahora, eso es, vale. Casi nos han notado. Vale. Madre mía, Gordon me va a matar. Gordon me va a matar. Vale. Ha sido ella, ¿eh, gordón? ¿Qué ¿Cómo costo? era que tenía que empezar otro? Si queréis, ah, sí. si estáis interesados no. venga, en empezar... Sí, venga. Eh, venga. Ten... venga. Así que, pues... Cintia. Estamos emocionadísimas. Sí, verdad, nos, nos... que Me he quedado con cara No esperaba que me dijera que Cintia yo. Vale. Vale, pues ya está, empezamos. Bueno, espérate. Pues que tengáis una buena semana eh, Un buen fin de semana No, qué coño, a ver Bueno, muy bien, qué coño A ver, mejor te va a ver, tener que hacer Hay un recorte que no vea